Aprovechemos que tenemos un bioquímico, ¿qué es la fosfina? Señor? La fosfina es el, el gas que se forma cuando el fosfuro de aluminio entra en contacto con el agua. Tomás, fosfuro de aluminio. Sí, es? es un... ¿Es, es malo medicina. para la salud? Sí, esto es, es letal, no, no es tóxico, es letal porque no tiene antídoto. Ah, mira, La fosfina no tiene antídoto porque se te, se te junta, eh, actúa a nivel celular eh, e impide la, la oxigenación, no, no, tenés, no, no, no tenemos forma de revertirlo. una, una intoxicación con fofina no hay forma de revertirla. Así sea mínima. Claro, lo que pasa es que el tema es que llega un, llega un punto que es letal. O sea, o sea, vos claro. se intoxicás, llega un momento que de ese... y borrazo pasó a ser letal. O sea, no, no, hay... no tenés término medio, por decirlo de alguna, alguna forma. ¿Y por qué hablamos de la fofina? Porque estamos hablando de lo que pasó el otro día en, en la barraca. Exactamente. En el, el, este. en el barrio este. En el barrio norte, perdón. En el barrio, en el barrio norte, sí, realmente eh, una situación ¿cómo rara. Una, ¿Cómo sigue eso, Facundo? Y es una situación. No, por el momento la, la planta está todavía con la, la clausura por parte de la OPDS. Eh, entendiendo también que, que ese tipo de productos en, el, en lo que hace normalmente la planta es eh, prácticamente incomprensible sí. de, que, de que esté en la planta, ¿sí? Ajá. A ver, y, y por eso que está uno bien. trata de ser muy prudente con una, una planta que hace muchísimos años que está en la ciudad eh, y también con lo que podría haber sido una enorme tragedia para, para una gran sí. barriada y para, para todos los necochenses. En ese, en ese esquema se tomaron las acciones preventivas correspondientes, se actuó de la manera que se tenía que actuar, hoy la planta está sin, sin operatividad se le piden las reformas necesarias desde el punto de vista de obras sanitarias eh, por el tipo de trabajo que hace mm. eh, y lo, lo que se está tratando de evaluar y bueno, poner a, a disposición obviamente de del OPS que lo está haciendo la, la propia empresa es el por qué la posibilidad de que eh, existiera fosfuro de aluminio cuando en realidad lo que... A ver, no hay cereal de por medio el fusuro aluminio, para que se den una idea se utiliza normalmente en silos o en bodegas de barco Para para matar roedores dentro uh -huh. de lo que son la, las bodegas de cereal. ¿sí? No se utiliza claro, eh, para el transporte parece. de SEO o para el ¿Y transporte de cuero. ¿Por qué, cuero, ¿Y por qué sabe? aparece, Nadie aparece? Nadie lo sabe. Nadie sabe. Nadie lo sabe. La sospecha que puede ser que algún camión que así como transporta hueso haya transportado en algún momento haya quedado... Sí, claro. y, sí, sí. Y, la empresa y, tampoco sabe por no. qué... Tenés. Melisa a mí es de que y, y a, a raíz de que muere... Melisa muere de intoxicación con fofina encerrada en su casa, en su cuarto. Claro, el problema de Melisa fue que se acostó a dormir en un lugar que tenía fofina y no tenía ventilación. Letal total. Absolutamente. O sea, no, no hay forma horas, de revertir eso. Dos horas y eso. pico, me parece sí, que estuvo hoy. Sí, sí. No, no, no hay forma. ¿Eso se inhala? Se, el, inala, se, se, inhala. se inhala, pero lo, lo que pasa es que es inoloro. Es inoloro también. Exactamente. Es, eh, por eso te digo, es letal. O sea, o, o, estuvimos a, al borde de que pasara algo mucho peor de lo Estuvimos al borde de que, que realmente tuviéramos una, una, una tragedia muy complicada. Eh, y bueno, por suerte, eh, el, el vecino que, que fue a hacer esto surge de un reclamo de un vecino eh, por malos olores. Mira, vos claro, comí la historia. Sí, ¿no? sí. Fue a, a obras sanitarias el vecino por una cuestión de malos olores, eh, alegando que. Por lo que me cuenta a mí, yo no estuve con, con el vecino, pero por lo que me cuentan el, el personal a cargo que, que tenemos en, en obras sanitarias, alegando de que el olor era muy insoportable y que durante toda la noche tuvo que dormir con las ventanas abiertas. Menos mal, ¿no? Menos mal. Eh, sí, acá, sí. mira, Andrés Castaño dice: la fosfina entró porque los desagües estaban conectados eh, con las cloacas. No, lo que pasa es que la, la empresa tiene sus, cla sus cloacas que van a las cloacas generales. Justamente. No, sus desagotes. Sus desagotes. Desagotes de cloacas, cloacales. Sí, sí, sí. sí. Eh, y tiene que hacer reformas en la empresa eh, por la cantidad de, de material grasoso que maneja para que las tapas las cloacas no se, no se tapen en forma permanente como por ahí eh, estamos teniendo. Hay una notificación a la empresa hace meses atrás. La idea es que nosotros estamos hablando con, con la empresa, porque es una empresa de muchos años acá en NECO, y que realmente hay que hacer todos los esfuerzos para que pueda ser relocalizada. Al relocalizarla, eh, ¿afectaría inclusive una cadena laboral que, que inclusive no, la relocalización da, dañaría no. al, al matadero? ¿De eso se está hablando también, Facundo? No, la relocalización no. no. Hoy, hoy tiene problemas el matadero porque está cerrada, entonces no puede vender los cuernos, ah, claro. estando no, en el lugar que está ahora. Hoy, claro. Ah, perfecto, está oh, sí, sí, bien. Son, son, hoy son eso. preguntas que... Hoy eso, eso, está, eso eso está sucediendo. De hecho, la empresa trabaja con mucha materia prima de todo el sur de la Argentina. Claro. no es solamente de Necochea sí. o sea, realmente es una es una empresa importante y uno tiene que hacer los, los esfuerzos para que se cumpla con toda la normativa vigente y se cuiden los puestos laborales correspondientes de Necochea. Claro. en ese esquema estamos trabajando la empresa absolutamente receptiva eh, entiende que, que realmente creo que llegó el momento de, de pensar en un mediano plazo una, una relocalización por parte de la, de la empresa y el estado municipal que le tiene que dar todas las condiciones para que lo pueda hacer claro. o sea si nosotros precisamos conseguir el lugar o, eh, porque requiere una determinada potencia eléctrica una determinada cantidad de servi eh, determinados sí. servicios que no todos los sectores de la ciudad los ofrece claro bueno es válido busquemos Claro. ¿Qué es lo que previsa la empresa como tal y qué es lo que el Estado puede aportar como para relocar? Esto tiene que ser algo pensado y planificado de a dos, no puede ser solamente de un solo lado. ¿sí? Eh, nada, y creo que vamos a llegar a, a, a buen puerto en el entendimiento de ambos. Eh, obviamente que priorizando que no haya ningún tipo de riesgo para la población. O sea, claro. Eh, yo, lamentablemente, en eso soy muy taxativo y. Está bien. Y de hecho fue la pelea sí, que yo... Sí. Cuando nosotros asumimos la, una de las grandes discusiones que nosotros teníamos eh, y que mucha gente por ahí me, me comentaba era por qué no estaba más eh, por qué no continuaba más el director de Defensa Civil anterior. Y la discusión mía con el director de Defensa Civil anterior fue Melisa. Claro. Yo creo que hubo un mal manejo del, del uh -huh. de, por parte de Defensa Civil de ese, de ese entonces del, de lo que fue el problema con Melisa. En no darle importancia... Eh, sabiendo el tipo de empresas que hay en el lugar. Nada, y, y creo que eso no se, lo, no se lo revistió. A ver, accidentes, vuelvo a decir lo mismo, accidentes sí. en una empresa tenemos todos. Los tengo yo en el laboratorio, los puedo claro, yo tener yo en el claro, laboratorio, claro. los puede tener cualquier empresa. El tema es cómo manejamos los accidentes. Hay algunos que son evitables y que son errores humanos. Ahora, el tema es después, a su vez, si nosotros empeoramos o no una vez que el accidente ocurre. bueno En el caso de Melissa, no se hicieron las cosas que creo yo que se tendrían que haber hecho. En este caso, se actuó de la forma que se tenía que actuar y los resultados coincidieron con lo que nosotros esperábamos que coincidiera, ¿no? que no tuviéramos ningún tipo de, de afectado. Bueno, estamos ahora estamos en la etapa posterior. Ahora es todo lo que tiene que cambiar la empresa para volver a ser operativa y la posibilidad seria y concreta de en el mediano plazo ser reloj, relojizada. Ya hay más preguntas para Facundo. Para sí. Bueno, y que tienen que ver eh, desde Fernando Hansen a...